qué tal a todos bienvenidos a la clase de español hoy continuamos con el tiempo condicional en español y este va a ser nuestro círculo de verbos número uno eh, del tiempo condicional y hoy estudiaremos esos 12 verbos irregulares que obviamente como mencionamos en la clase anterior va a ser necesario memorizarlos afortunadamente son verbos de alta frecuencia se usan bastante y se pueden memorizar o se pueden aprender rápidamente así que vamos a empezar con estos verbos irregulares el primero va a ser el verbo saber to know y es un verbo terminado en er y aún estos 12 verbos que son irregulares van a tener las mismas terminaciones de todos los verbos que terminan en ar, er o ir el cambio que vamos a tener va a ser en la raíz del verbo. Por ejemplo, saber sería s sab, a pero al ser un irregular la raíz va a ser s b y nos va a quedar de esta manera. Yo sabría, tú sabrías, él, ella, usted sabría, nosotros, nosotras sabríamos, vosotros, vosotras sabríais, ellos, ellas, ustedes sabrían. Como ejemplo tenemos, ella nunca sabría dónde esconder la pelota. Muy bien, veamos, eh, recordando la clase anterior dijimos que estas terminaciones del condicional tienen una tilde o el acento gráfico en IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS e IAN. También en la parte de abajo tenemos la traducción al inglés para las personas que tienen inglés como primera lengua. Eh, bueno, ese es el primer verbo irregular. Continuamos con el verbo caber, to fit. Yo cabría, tú cabrías, él, ella, usted cabría, nosotros, nosotras cabríamos, vosotros, vosotras cabríais, ellos, ellas, ustedes cabrían. El ejemplo es, todos los niños de la clase cabrían en el bus. Bueno. Otra cosa que quiero mencionar es que cada vez que hacemos esos ejercicios con los verbos, que lo hemos hecho con el presente, con el pretérito pasado, el imperfecto, y ahora con el condicional, eh, es importante hacer el ejercicio junto con el pronombre personal. Es decir, yo cabría, tú cabrías, él, ella, usted cabría, y así sucesivamente. Porque se trata de un entrenamiento auditivo. Por ejemplo, si alguien a mí me dice, por ejemplo, yo... Eh, cabrían, uno dice yo cabrían como que no suena bien eh, mi oído se ha acostumbrado a que para la primera persona yo no hay n, entonces sería yo cabría o si alguien dijera por ejemplo él eh, cabríamos auditivamente uno dice bueno no no me suena bien, no me suena español entonces por eso es importante hacer el ejercicio con cada uno de los pronombres personales el tercer verbo que tenemos es el verbo poder es un verbo de mucha frecuencia dentro del de condicional eh, porque este verbo nos expresa eh, una probabilidad entonces vamos a decir yo podría tú podrías él ella usted podría nosotros nosotras podríamos vosotros vosotras podríais ellos ellas ustedes podrían el ejemplo es tú podrías tocar el piano y yo podría cantar nuestro verbo que sigue es el verbo querer to want y ese es un verbo bastante irregular miren la raíz del verbo va a ser quer y nos va a quedar yo querría tú querrías él ella usted querría nosotros nosotras querríamos vosotros, vosotras querríais, ellos, ellas, ustedes querrían. Y el ejemplo es: Ana es la amiga que todos querríamos tener. Este verbo tiene el rrr, la, la R sonora que es tan propia del español y que a muchos extranjeros le causa un poco de risa porque, digamos, no es fácil de realizarlo. Sin embargo, con un poco de práctica se puede. Eh, obtener este este sonido que es tan típico del español. Muy bien, seguimos con el verbo haber. Muy bien, haber, cuando se refiere a la existencia, que en inglés quiere decir al there is o al there are, bueno, lo vamos a, a, a tener, pero digamos, eh, es un caso especial, ¿no? De, de cuando yo digo, digo en español, hay dos manzanas o hay... Eh, cinco carros hay 20 personas en clase o 20 estudiantes ese es un, eh, digamos, un caso especial del verbo haber cuando marca existencia y voy a dedicar un video exclusivamente a, a este verbo porque digamos hay, hay hay varias preguntas y la gente no lo usa eh, apropiadamente y también va a ser como verbo auxiliar para los tiempos compuestos una vez terminemos el condicional Vamos a hablar del tiempo futuro y después vamos a iniciar con los tiempos compuestos donde va a aparecer el verbo haber como auxiliar y también lo vamos a necesitar como uh, un auxiliar en su forma condicional y nos va a quedar. Yo habría, tú habrías, él, ella, usted habría, nosotros, nosotras habríamos, vosotros, vosotras habríais, ellos, ellas, ustedes habrían. El ejemplo, habría paz si todos nos respetáramos unos a otros. Habría paz si todos nos respetáramos unos a otros. Bien, ahora es, tenemos el verbo poner, to put. Yo pondría, tú pondrías, él, ella, usted pondría. Nosotros, nosotras pondríamos, vosotros, vosotras pondríais ellos ellas ustedes pondrían el ejemplo yo pondría más flores en este jarrón no se ve muy bien bueno y también me gusta hacer énfasis en que eh, la parte de la conjugación de los verbos en español muy parecida a, al, al francés requiere un poco de práctica y yo pienso que una persona puede decir yo eh, hablo español de una forma eh, efectiva, funcional y fluida cuando manejo la, la conjugación de los verbos eso es una parte de, del español que exige un poco de práctica exige que estemos trabajando con estos verbos a nivel auditivo, a nivel de, de lectura, de escritura pero no es una cosa imposible así que la motivación es trabajar y trabajar y trabajar por eso en cada uno de los tiempos verbales yo eh, es, hago estos verbos y hacemos el ejercicio para que tengamos una buena práctica a, a, alguna persona me decía eh, Raúl cuando yo estoy cocinando yo coloco mi celular ahí al pie con sus videos y lo escucho todo el tiempo estoy entrenando mi, mi oído y me decía eh, es una buena forma de, de, de mecanizar digamos esta parte de la conjugación del verbo y me decía lo, la única sugerencia que tengo es que me escriba el significado en, en inglés porque no sé cuando dices el verbo solamente en español eh, y no sé el significado pues mmm, va a ser un poco difícil por eso tenemos el significado aquí en inglés muy bien seguimos con el verbo eh, salir, que también es un verbo bastante irregular Y este verbo crea un poco de, conf de confusión Porque puede ser to go out O to leave Algunas veces también podría equivale a, a to forget Dependiendo del contexto Y mire la, la forma tan irregular de la raíz Sería S-A-L-D-R Y vamos a decir Yo saldría Tú saldrías Él, ella, usted saldría nosotros nosotras saldríamos vosotros vosotras saldríais ellos ellas ustedes saldrían el ejemplo mi hijo nunca saldría de casa con ese disfraz bueno es un disfraz bastante feito dice mi hijo nunca saldría de casa con ese disfraz y si este saldría aquí equivaldría al to go out Bien. tengo ahora el verbo tener es otro verbo muy eh, utilizado a nivel del condicional en español y decimos tener, to have yo tendría, tú tendrías él, ella usted tendría nosotros, nosotras tendríamos vosotros vosotras tendríais ellos, ellas, ustedes tendrían bueno, tú tendrías dinero si hubieras trabajado Tú tendrías dinero si hubieras trabajado. Bueno, aquí tengo un tiempo compuesto. Hubieras trabajado. Que lo vamos a estudiar más adelante. Y una vez más, este es un verbo bien, bien importante para uh, usar en español. El verbo venir. To come. Yo vendría. Tú vendrías. Él, ella, usted vendría. Nosotros, nosotras vendríamos vosotros, vosotras vendríais ellos, ellas, ustedes vendrían el ejemplo para este verbo es mis amigos vendrían si ellos tuvieran dinero y aquí yo tengo un condicional el, el sí eh, cuando tengo una oración con el sí en un condicional el verbo se, se, se va a conjugar de una forma más fácil y vamos a tener un mejor contexto para entender eh, qué es un condicional con el sí pero, pero no quise hacer todos los ejemplos con sí. Será muy fácil para mí. Pero recordemos que el condicional, digamos, tiene siete situaciones diferentes cuando son invitaciones, peticiones, cuando hablamos de deseos, de sugerencias, de suposiciones, de hipótesis. Bueno, que fue lo que vimos en la clase anterior. A continuación, tenemos el verbo valer, que también es un verbo especial. Equivale en inglés a to be worth. Y nos va, va a quedar yo valdría tú valdrías él, ella, usted valdría nosotros, nosotras valdríamos vosotros, vosotras valdríais ellos, ellas, ustedes valdrían y el ejemplo mi casa y mi carro valdrían mucho dinero eh, este es un verbo especial porque digamos eh, especialmente hace referencia como a, al costo o al valor en dinero de, de alguna cosa, pero si estoy hablando de personas bueno de, en un contexto especial yo podría decir yo valgo mucho como ser humano, eh, eh, ella vale mucho como educadora, dentro de un contexto especial se puede usar, pero básicamente se hace referencia eh, con cierta frecuencia al valor económico de las cosas, por eso el ejemplo dice mi casa y mi carro valdrían mucho dinero en el condicional. Bien, ahora el verbo decir, to say, y el, la raíz del verbo hacer, de y r yo diría, tú dirías, él, ella, usted diría, nosotros, nosotras diríamos, vosotros, vosotras diríais, ellos, ellas, ustedes dirían. Y tenemos la oración, Felipe te diría solo la verdad. Felipe te diría solo la verdad. Eh, otro de los verbos estrellas porque lo usamos bastante es el verbo hacer to make or to do yo haría tú harías él, ella, usted haría nosotros, nosotras haríamos vosotros, vosotras haríais ellos, ellas, ustedes harían el ejemplo es yo haría unos delicios, deliciosos tacos para la comida bueno, los tacos dentro de la comida mexicana es un plato típico, delicioso. Y hay de variedades de tacos de carne, tacos de pollo, tacos de, de cerdo. Bueno, hay, hay infinidad. Y eh, el ejemplo que tenemos es, yo haría unos deliciosos tacos para la comida. Ya me hicieron dar hambre. Bien, ahora tengo, yo tengo... El círculo de verbos, que es una de las actividades que siempre eh, motivo para que la gente las haga con sus estudiantes. Tenemos eh, el formato para imprimir. Una vez tengamos impreso estas, estos dos círculos, los vamos a recortar y vamos a... Esta va a ser la parte inferior, la parte de arriba y los vamos a unir con un sujetador de papel para que pueda girar. Entonces, aquí yo tengo los 12 verbos y en la segunda parte te voy a tener a ver si tenemos aquí aquí está esta es la primera parte tengo todos los, los, los verbos junto con los pronombres y las terminaciones y en la parte que sigue tenemos la raíz la raíz de los verbos para hacer este, este, esta actividad en clase con nuestros estudiantes bueno esto es eh, todo por el día de hoy si alguien le interesa estos círculos de verbos lo invito a que me visite en en mi tienda de teachers pay teachers aquí abajo en la caja de descripciones dejo el enlace para que si quieren tener ese material y bien sea practicar en clase o lo quieras hacer en tu casa con tus hijos y practicar un poco español bueno ahí tenemos eh, este buen material eh, recuerda por favor suscríbete totalmente gratis a este canal me gustaría que por favor que me enviaras tus comentarios tus preguntas eh, inquietudes, tus sugerencias para el canal también me gustaría que compartieras este video con tu familia, con tus amigos o en tus redes sociales también me gustaría que me regalaras un like o un me gusta ya que es de gran importancia para mí y para el canal eh, también te sugiero que active la campana de notificaciones de ese modo cada vez que subamos un nuevo video, vas a recibir una alerta de que hay una nueva clase para estudiar yo espero verte en nuestra próxima clase o en nuestro próximo video. Recuerda que mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico es rjoven.gmail.com Así que espero que me escribas, le contesto a todas las personas que me mandan sus correos o sus comentarios. Bueno, hemos llegado al final del círculo número uno, vamos a tener varios círculos trabajando alrededor de unos 30 videos relacionados con los verbos en tiempo condicional así que si quieres practicar conmigo vamos a tratar de hacer estos videos de una forma cortica ya los videos que siguen son más mecánicos digámoslo así pero son de gran importancia para tener un adecuado manejo del español ese es el condicional de los verbos y tenemos 12 verbos irregulares bueno muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en mi próxima clase donde continuamos con el tema del de condicional en español hasta pronto amigos, nos vemos